Y ya de vuelta en las informaciones en Telesur Noticias, este martes arrancó la trigésima reunión interseccional de CARICOM con debates sobre la situación en Venezuela, Haití y Guyana. Nuestra enviada especial Laura Prada nos trae los detalles. Adelante Laura. Hola Luis, sí, efectivamente nos encontramos en Baseter, en la capital de San Cristóbal y Nieves... ...donde tiene lugar eh, la 30 reunión interseccional de CARICOM, de jefes de gobierno y de cancilleres. Durante la jornada de hoy, esta cumbre, esta reunión se celebra en dos días, hoy y mañana. En la jornada de hoy, los, las delegaciones, que son más de 150, se reunieron y estuvieron debatiendo varios temas... ...entre ellos la situación... En Venezuela, en Haití, en Guyana... ...y como dijeran tanto el secretario general de CARICOM... ...Irwin Larroque, como Timothy Harris... ...el, el chairman, el presidente pro tempore de este de este grupo... Eh, ...Timothy Harris, que es primer ministro de San Cristóbal y Nieves... Eh, el grupo regional, porque CARICOM se caracteriza por asumir una posición común todos los países y la convierten en, su, en política exterior, en cómo desarrollan, cómo avanzan en las relaciones y cómo impulsan toda, todo el mecanismo de CARICOM, que en el caso, por ejemplo, de Venezuela. Están apoyando el mecanismo de Montevideo que impulsado por Uruguay y por México. Y también han un grupo de países encabezados por Timothy Harris eh, fueron hasta Naciones Unidas para allí eh, reunirse con el secretario general Antonio Guterres para... ...facilitar una, un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición... ...para que haya una salida pacífica y dialogada... ...a la situación que se vive hoy en Venezuela. Eh, también eh, durante esta jornada se estuvo hablando sobre el mercado común... Eh, ...aquí en la región y, en, y el tema del movimiento del transporte eh, marítimo aéreo... ...para facilitar las comunicaciones, el, el movimiento de, la, de las personas... ...dentro de la comunidad del Caribe. Eh, esto es otro un tema muy importante porque también en los últimos meses la Unión Europea eh, volvió a incorporar a los países miembros de CARICOM en una lista negra de países que no eh, pagan los impuestos. Y Caricom están los países miembros de CARICOM están reunidos eh, definiendo esto porque se sienten incómodos y porque se sienten agredidos con esta política. Eh, antes mencionaba el tema de la posición común que CARICOM lleva a cabo, que viene desarrollando desde muchos años en diferentes organismos internacionales. Y, y esta posición de consenso histórica eh, tiene que ver también, por ejemplo, con el tema del bloqueo con, de Estados Unidos contra Cuba, eh, en una respuesta que dieron eh, que, como, el, como bloque al, presidente, al secretario general de la OEA, eh, Almagro, ...ante un tuit injerencista por las elecciones en Dominica. También eh, la actitud que se ha asumido eh, con Haití... ...para facilitar una respuesta. Eh, Tim, eh, Tim, el, secretario, el primer ministro de, de San Cristóbal y Nieves... En su, ...en su discurso de inauguración de esta reunión... ...decía que Haití ha sido ejemplo de las luchas de liberación de los pueblos... De ...pueblos de origen africano acá en el Caribe... ...y eh, de independencia de las colonias del, eh, que había acá en el Caribe también. Y esta es una... Eh... Una respuesta que es histórica en este bloque regional. Durante la tarde de hoy, eh, los jefes de delegaciones se reunieron a puertas cerradas, hicieron un cónclave... ...y ahí discutieron una serie de temas, como ya te vio venido mencionando. Entonces, mañana, en la jornada de mañana, que comenzará a partir de las 9... Eh, todas estas delegaciones se reunirán a eh, puertas cerradas y deliberarán una declaración final que darán a conocer en una rueda de prensa a las 6 de la tarde. Esto es lo que ha sucedido durante la jornada de hoy y lo que pasará eh, la jornada del día de mañana. Aquí nosotros estaremos para contarles a ustedes lo que se está desarrollando aquí en San Cristóbal y Nieves en esta 30 reunión interseccional de Caricom. Gracias Laura, hasta la próxima.